Sov Català és una organització sense fins de lucre que està formada per voluntaris i que bàsicament ens dediquem, tenim com a objectiu intentar millorar la presència del català en les noves tecnologies, y això ho fem bàsicament en quatre àmbits d'actuació, que són a traduir programari al català, crear recursos lingüístics perquè altres i nosaltres mateixos puguem traduir ejemplo, per exemple, a guies de estilo, de termes, memòries de traducció, a eh, donem eh, difusió a difusión a todo el programari que existe eh, en catalán eh, para cualquier tipo de plataforma. Y per último, también tenemos recursos lingüísticos, no? como por ejemplo los traductores, correctores que pusimos a disposición de, de tothom y que son fuerzas populares, no? tanto en, en plataforma web como en plataforma móvil. Yo creo que el primer cambio muy importante que hay una diversificación muy importante de lo que es la industria de. De la, de, de la informática, no? del programar y del software. No? Si mires 15 años eh, enrere, prácticamente había un monopolio de, de Microsoft a la parte del software y de, de, de Windows en general. Hoy en día ens encontramos amb un món que es mucho más eh, multiplataforma. No? Apple agafa ha agafado mucha embrancida, a todas las plataformas móviles, todo el tema de las tabletas. Este es un món que es más diversificado, lo cual es bueno para los usuarios, para quienes más opciones, es bueno para n'hi ha menos monopolis, pero también representa uh, otras reptas, ¿no? en el sentido de que es mucho más complicado estar en todos los juegos y puede trabajar a más diferentes actores para asegurarnos de que el catalá está disponible en, en todos estos eh, sistemas. ¿no? Yo, yo creo que el programa lliure a Mozilla no no no es, no es pero lo usan cada día ¿no? porque el programa lliure es una parte fundamental de lo que es la infraestructura de Internet ¿no? a nivel de servidores a nivel de toda la infraestructura que fa posible a empresas como por ejemplo a Google que muchos usuarios utilizan cada día o, o muchos otras tipos de ainas que son muy comunes. no ha por una banda no para otra banda en, en, el, en, en el que son eh, usuarios utilizan programas libres no por ejemplo la plataforma de Windows es muy popular el LibreOffice el Firefox el Chrome todo ese tipo de ainas uh, una otra cuestión diferente es cómo de consciencia es la leyenda que ha són opcions opción i y cómo es de, conscient de toda la filosofía que hay no yo que cada vagada la INE es más consciente, primero porque eh, todo el tema del programa de de la cultura Jura, cada vagada se enamparla más. Y, y pienso eh, que, que la INE es más consciente y para otra banda también han tratado a en Maldaba polític, No teníamos eh, partidos políticos que el programa de es parte de sus hechos de actuación eh, de entrada a la política en l'informació la información y para lo cual, també también fet que la INE sigue más, más consciente del que i y, y de las i y discursos que ya raderan, ¿no? Aquí esta Si miras empresas con Google, si miras empresas con Amazon, si miras eh, a todo aquel tipo de empresas que, que, que, que tengan un papel clave, hoy en día las nuevas tecnologías, todas un yes, toda fan service y lliura. Yo, yo pienso que ni hay diferentes eh, niveles, ni ¿no? hay empresas que utilizan programari amarillura, ni empresas que, ha, que utilizan por amarillura y, y aparte también contribuyen a las proyectos a que están utilizando y después ni hay a mes empresas eh, que utilizan Programa Libra y a producen y, y, y crean de proyectos nuevos. ¿no? Entonces, yo diría que de todas las empresas que puedas conocer que están en Internet eh, todas a servir Programa Libra y, eh, y algunas más están liderando algunos de los proyectos. Amb ¿no? el cas de las nuevas tecnologías, de por qué el catalán es importante, primero porque es una eina del día a día, eh, es una eina que las nuevas tecnologías han servido per para pensar, han servido per para comunicar y es fundamental tener la, la nuestra lengua y después para que té un, uh, un impacto muy importante al prestigio de una, de una, de una lengua, ¿no? uh, una lengua que, que es... Cap davantera en, en, en temas del catalán a las nuevas tecnologías es una eina que tiene un cert prestigio. Y no? eh, después, eh, para mí, potser la, la parte más más importante es porque los usuarios, yo eh, pienso que los catalanes, los catalános son muy proactivos en a, a, a trabajar en la nuestra en, en lengua en a los ámbitos y no pot ser de otra manera las nuevas tecnologías. Y no? aquí, si miras, por ejemplo, com Catalá como Iniciativa que no es de un mundo de que detecta que el catalán está en una, una posición eh, muy malmesa a las nuevas tecnologías y que vol a trabajar para ho igual que muchas otras iniciativas y muchas otras voluntarios fuera de Soft Catalan. Yo pienso que la, la sociedad catalana siempre ha sido muy proactiva ¿no? en aquel este tipo de cosas. Cuando nosotras van a Soft català, a mes de 15 años, en aquella época, nosotras van a traducir a un programa que era gratuito, que no era todo Yura. Eh, y también por amarillura, ¿no? Y lo que van, van ver ahora era que era muy difícil intentar tener un impacto a la normalización lingüística en un cual que no fue lliure. ¿no? Básicamente, para que primero tuvabas que muchas vagadas no volvían a donar para mí, para hacer la traducción en catalán. ¿no? Después, donabas conta de que una vagada, incluso aunque la habías traduido, el este programa podía tener restricciones a la difusión. Ya vos con la normalización de una lengua si la, la, la, no la pots distribuir a tu tom, ya vos en condiciones muchas vagadas dracónicas. Y después, eh, todo el tema de la reutilización. ¿no? O si sea, traduces un, un programa, pero como yo partí a una persona, no pots reutilizar las traducciones a las según de traducción, no pues crear memorias de traducción y a vos, nosotras, van a comenzar a ver un mundo de limitaciones. ¿no? Y a vos, nosotras, a partir de la año 2001 nos van a centrar básicamente en traducir el programa libre, Pensaba, nosotras, el planteamiento pasa nosotras somos una comunidad de voluntarios y, como tal, el nostre planteamiento estamos en esa línea filosófica al programa lliure y nos volvemos a focalizar más. Ha representado una opción que, a cuestionar las monopolis. ¿no? Si tú haces un, si una opción ufimática ¿no? ¿no? a la plataforma Windows o Microsoft Office, eh, era realmente el monopolio de eh, Wine. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que hay opciones como LibreOffice, ¿no? que nos por ejemplo, es una, es una de las que contribuyen tradicionalmente al catalán. Eh, se ha trancado aquí a se ha creado una nueva opción. ¿no? A Microsoft, a la misma manera ha, ha que comenzar a plantearse a tengo tinc una competencia que a meses es gratuita, que a meses gira y que está en catalán. Que las administraciones públicas están mirando muy seriosamente, que a trabaja en format oberts y en todo tipo de formats, eh, ¿quién es la meva apuesta de valor si tengo una cosa que no está traducida a en català Pues yo pienso que el programa lliure també también ha, ha servido. Para trancar monopolis y para crear una presión sobre las empresas que entenguin que trabajar en catalán debe ser una cosa normal. ¿no? Sí que hay empresas que no trabajan en catalán. Eh, básicamente, normalmente, las empresas que fan depende de la mida de la empresa, ¿no? Y a vos, la mayoría de las empresas miran al mercado y cuando comienzan a ser petites patitas apostan por las lenguas que tengan más parlantes. ¿no? Es común lo que digan eh, lenguas de, del grupo 1, ¿no? que son normalmente el alemán Alemania, el francés. Al alemán, al francés y al castellano y no? nuevamente el, el catalán ve una segona toncada de lenguas. No? a ha sigo la manera tradicional que las empresas eh, miran a quines lenguas volen traducir primero obviamente eso queda influenciado para el país que operan, si empresa, espanyol, català, la empresa lógicamente está en el estado español, pues al catalán seguramente le da más prioridad pero después últimamente nos han encontrado una cosa muy interesante que incluso eh, aplicaciones que no son lliures como por ejemplo Facebook o como por ejemplo Twitter, eh, que son aplicaciones web o aplicaciones de escritorio han comenzado eh, a, a decir, bueno, quizás nosotros no no a todas las lenguas, pero abrimos la posibilidad de que los usuarios lo hacen, no? Y eso también es un cambio de mentalidad muy positivo, on yo creo que las empresas son més conscientes de que estem en un mundo global y que es muy importante que cada usuario en seva propia lengua pues, pueda trabajar. ¿no? Y yo pienso que cada vez más veremos más que muchas empresas potser no volen hacer una traducción, pero que a la seva plataforma sin arribar a ser libre, en algunos casos incluso, pero para que ho lo puedan adaptar. ¿no?